esta unidad vamos a ver cómo alimentamos con referencias nuestro gestor Word. En primer lugar, la primera forma de importar es desde el propio gestor en la barra de herramientas de arriba, en buscar catálogo o bases de datos en línea. Nos vamos a conectar con una, un catálogo base de datos en línea de Z3950. Esta opción siempre nos la dan los gestores clásicos como en Node o ProSite o Reference Manager. La segunda opción sería desde una base de datos que es, o va, catálogo, que, después de seleccionar una serie de referencias, necesitásemos, quisiésemos llevárnoslas al gestor, que es la forma de trabajar más común. También podemos tener necesidad de exportar referencias que nos encontremos navegando en Internet o, algunas veces, alguna base de datos nos da la opción de importar referencias de un archivo de texto. Ya veremos en, en las unidades siguientes cómo se hace. Si estamos en una base de datos o catálogo y queremos exportar, es bastante frecuente que nos encontremos un enlace o un icono, un enlace que ponga RedWord o un icono, un icono de RedWord y entonces sería la operación muy sencilla, seleccionaríamos nuestras referencias, le daríamos a ese icono o enlace y se nos importarían las referencias. La segunda opción es si no nos aparece ese enlace o icono de RedWord tendremos que guardarnos la búsqueda en un archivo y luego desde RedWord subiríamos ese archivo con la búsqueda. En ese caso ten, siempre tendremos que Indicarle a Redboard de dónde hemos sacado la búsqueda para que RedWord sea capaz de hacer la, la, la exportación. Debe, se debe conocer, el gestor debe saber de dónde procede la búsqueda, eso se llama el filtro. Pues vamos a hacer la operación en esta unidad de conectarnos con Z3950 vamos a ver primero, a familiarizarnos con la interfaz de Record. en este caso tenemos aquí la barra de herramientas referencias para importar por ejemplo un archivo de una búsqueda que nos hayamos eh, que, eh, que hayamos hecho en una base de datos como añadiríamos una referencia nueva para ver las referencias, buscar, aquí están los índices, que luego veremos, aquí es donde vamos a pinchar ahora para conectarnos con Z3950, esta pestaña es para crear bibliografías, herramientas, los plugins para, o favoritos, para citar en un artículo o importar de internet, Aquí a la derecha tenemos las carpetas con las referencias. Podemos ver, una vez que tengamos ya carpetas, la primera que nos aparece es una carpeta temporal que se llama Mi lista. Si queremos eh, llevarnos las referencias primero a esta carpeta y luego ya, posteriormente, cuando estemos seguros, llevarnos a, nuestra, a la carpeta que deseemos. Organizar. Y compartir carpetas, desde aquí, desde la pestaña, podemos borrar, eh, renombrar una carpeta, vaciarla de referencias, etcétera Bueno, pues esto es como la, eh, una, una primera pasada por la interfaz de RedWord y ahora vamos a ir a buscar catálogo base de datos en línea. Pero antes nos convendría crearnos una nueva carpeta que le vamos a llamar Curso Pintura Barroca para incorporar las referencias que vamos a, a importar ahora a esa carpeta. Podríamos ver que la acabamos de crear y está por orden alfabético en su sitio. vacía de referencias. Vamos a ir a buscar catálogo base de datos en línea. Aquí nos aparecen muchísimos catálogos de biblioteca o bases de datos y arriba nos aparecen por defecto unos como favoritos que luego en la configuración podremos cambiar. Podemos hacer una búsqueda rápida con una palabra clave o la búsqueda avanzada, que es lo que vamos a hacer ahora. Aunque la búsqueda que hagamos sea de 300, eh, encontremos 300 referencias, aquí por defecto solo nos va a descargar 50. Si queremos que nos baje todas, tendríamos que modificar esto y poner, por ejemplo, que nos baje hasta 1000 referencias, que es la opción que nos da. Vamos a hacer la búsqueda, Vamos a poner un autor, solamente pongo los apellidos, el operador booleano y que en el título tenga la palabra pintura. Le digo buscar. Vemos que aquí podíamos pedirle a Word que añada eh, un sitio que sepamos que está en 039.50 y no nos aparece en la lista. Nos puede bajar hasta 1000. Ha encontrado 17. Ahora directamente le puedo decir que importe a la carpeta que acabo de crear, de curso Pintura Barroca, y nos lo importaría a esa carpeta y a una que le llama de última importación. O bien puedo también decirle que ahora importar, me dice que error porque no he seleccionado las referencias que quiero importar. Le voy a decir que quiero todas en la lista, le digo que importar, Me parece que si sí estoy seguro, le digo que sí. Y ahora me las ha importado en una carpeta que le llama de última importación. Que en la próxima búsqueda que haga, ya me desaparecerá de esta carpeta. Desde aquí puedo seleccionar las referencias que quiero, o decirle también que quiero todas. Todas las de la búsqueda, o bien las que me aparecen en la página. Las que me aparecen en la página, de momento me las ha dado report por defecto, pero yo también en la configuración podría cambiar esta opción. Le digo que todas en la lista y que las importe a la carpeta pintura barroca que estaba vacía ahora. Y ahora en cuanto le diga que sí, ya me las ha añadido, puedo verlo aquí. que ya tiene 17, o aquí. Bueno, pues con esto acabamos la unidad. Muchas gracias.